Chicos, pararon los tiros ahí en, el, en los barrios y, ten, y siguieron acá en el centro como unos 15 o 20 minutos más. Seguían y se sigue escuchando. Quisieron entrar acá en los kioscos. Eh, después, no sé, ahí por las 12 en el supermercado de arriba creo que también quisieron entrar. Andaban entrando en cualquier lado, en cualquier negocio, o sea chiquito, sea grande, no le perdonaban nada. Gente, eh, le aviso que están saqueando. Están ahí por barrio eh, por varios barrios que están saqueando, pero no es nada si están saqueando locales comerciales, van por la casa y roban las motos, rompen los autos eh, y patean todas las puertas, así que por favor estén en, en alerta y métanse adentro de la casa y si tienen moto o algo de eso afuera, auto, eh, por favor métanlo adentro. Ya empezaron por el 703 y están destruyendo todos los locales. <risa> Quiero avisarle que recién entraron tres graves heridos de arma de fuego a la guardia del hospital y acaba de morir uno recién, uno, un herido con arma de fuego termina de fallecer recién.